Hola, hola, buenos días a todos, un día más a Taberna y hoy volvemos con Total War Warhammer 3, esta campaña de los Reinos Ogros que nos está llevando de cabeza. Tenemos muchos follones que gestionar y ahora mismo entramos en el último capítulo en guerra con uno de nuestros reinos aliados, de uno de los ogros aliados, que es justo este de aquí, que es, eh, ¿cómo se llama esta gente? Eh, eh, eh, los Fauces de Sangre, que es justo esta región entera de aquí. Que a nosotros nos viene genial. Se empezaron a pelear contra no sé qué otro reino ogro. Ah, bueno, mirándolos a nosotros podemos verlo. Eh, bueno, va a estar un poco mal. Eh, los fauces de sangre. What? Uy, uy, uy, uy. Espérate que se nos vuelve lo que Los fauces de sangre. Que se empezaron a pelear. Exactamente. ...contra los tragasangres... ...que están más o menos a nuestro ladito... ...pero son aliados nuestros... ...entonces... Eh, ...mal, todo feo... ...dónde están los tragasangres... ...que son esta gente de aquí... ...entonces a ver si podemos pedir apoyo... ...para que vengan hasta aquí... <risa> ...vale, vamos a marcar... ...como coordinación... Eh, a ver... ...diplomacia... ...vamos a ser listos... ...tragasangres... ...coordinación bélica... ...aquí... ...establecer objetivo... Seleccionar objetivo. Aquí. A este señor. Perfecto. Vale. A ver si lo pueden movilizar. Dicho esto, vamos a plantarles un puesto avanzado a nosotros. Ah, aquí está bien. Vale. No. Lo vamos a dejar por ahí. De momento, ese movimiento está bien. Uh, establece... Bueno. Oye. Perfecto. Nuevo objetivo completado. Vale. Vale, entonces, que se muevan, a ver si nos pueden dar un poquito de apoyo, nosotros, qué nos va a pasar Vamos a querer aguantar con este ejército un poquito más, aquí en esta zona, pero Como vamos a tener que aguantar, vamos a hacer reclutamiento local, uy local, eh, global de gargantúas Vamos a meterle dos unidades de gargantúas, y ahora nos, bueno, uh, dos, nos hemos venido arriba a ver, Vamos a meterle una, y ya, en base a eso, ya le movemos, vale, más dos tenolas que siempre está bien ahora, ¿Qué más? Diplomacia. O sea, diplomacia. Eh, tecnología. Esto se nos queda a medias de la otra vez. ¿Qué vamos a querer? De hecho, no sé. No sé. Ni qué... Uh... ti borrarse Crecimiento menos 100. ¿Qué, qué metimos la otra vez? ¿O oh, ¿qué, qué llegamos a sacar? A sobornos mejores. Aquí, relaciones diplomáticas. Vale. Ingresos por de asaltos más 50% vale, yo creo que nos sale a cuenta tirar por aquí, alimento ogro más dos a las unidades de ogros toro excelente población, uno a los campamentos recién desplegados, atiborrarse instinto de trampero mejor saqueo ves, y come hombres, aquí ya hemos llegado a un set que no tenemos nosotros desbloqueado y esto es un problema, ok, podemos tirar por aquí, pero claro eh, con qué ¿Por qué? O sea, no tiene sentido continuar avanzando en el árbol O sea, sí porque, joder Tenemos cosas más potentes aquí Pero no hemos llegado a estos niveles Entonces vamos a tirar, al menos, alimento ogro Pienso que está muy bien Que nos va a dar ese, ese plus de, de fuerza a la hora de reclutar Ogros toro Que siempre está bien Y bueno, por lo menos tenemos cuatro turnos Con los que tirar para adelante Ahora Vale, vamos a cambiar la actitud aquí Vamos a cargarnos este campamento. Vamos a auto-simular y para adelante. Perfecto. Al pozo. Maravilloso. Vale. Nada, tenemos unidades que son un 3%. Vale. Y nos podemos movilizar de vuelta hacia aquí. ¿Qué tenemos? O sea, literalmente nada porque tenemos que hacer crecer esto. Pero bueno. Vale, ok, nos movilizaremos, yo creo que vamos a tirar más por esta zona de aquí A ver si podemos O si no, ya pues nos parimos por aquí abajo y ya está Aquí, eh, para completar la región Ah, bueno, son todos enemigos Vale, pues nada, recogeremos este puesto de los centinelas. A ver si podemos y ya está Vale, ok Situación más o menos controlada aquí en esta zona Ahora bien, ¿qué más vamos a querer? Mantenimiento, reemplazo de bajas Aquí el problema es que la guarnición es literalmente La guarnición que haya reclutada Entonces Este movimiento a lo mejor Nos supone un problemón Porque esta guarnición es una locura Y además tiene ejército extra Colarnos hasta aquí Ya es otro problemón Así que vamos a echar para atrás Hasta aquí Vale, y a ver este ejército que tiene Bueno bueno, bueno, bueno, bueno. Vale, vamos a mejorar esto. ¿Qué le podemos meter a este señor? Vale, tiene presencia inspiradora. Esto es, una, esto es un bicharraco, eh. Luchadores voraces para comer hombres gargantuas y gigantes. Poco... Poco nos sirve esto. Ni un paso atrás. Vale, defensa por cuerpo, poco cuerpo, liderazgo en área. Maravilloso. Nos lo quedamos. Vale, podemos meterlas. Vale, perfecto. Parece que por lo menos nos pone un poquito de De trabajo sobre la mesa. Ahora, vamos a recular con este señor aquí. Y llegaremos a los próximos turnos. Porque literalmente me interesa hacerme con estas regiones. O sea, son tres poblados que nos vienen muy bien porque acabamos de conectar nuestro. nuestra. Bueno, nuestro reino, nuestras regiones en general. Nos vienen genial. Mejor hay cosas que hay disponibles. ¿Dónde? Dímelo, rey. Vale, aquí lo vamos a tener un poquito complicado. Vale, no, no lo vamos a meter todavía porque además estas regiones están en positivo, o sea que sin problema. está pues avanzada disponible, no. Vale, finalizamos turno. Ok, aquí lo dejamos. Siguiente turno, vemos a ver. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. A ver qué movimientos hay. acá Katai le hemos hecho daño y lo dejamos ahí. Uh, uh, uh, uh, peligroso, eh. Vale, vamos a meter toda la carne en el lanzador. Lo necesitamos, eh. Nosotros estamos bastante... Tocasos. Somos más en número, diría Ay, no. Bueno, nuestro es bastante más potente Esperemos que nuestros bufos Nos sirvan de mucho Dicho esto Vamos al combate Vale Aquí hay que, hay que sacar a relucir Los libros de estrategia Ahora Leer un poquito y decir, a ver Cuanto más grande la pancha más se puede clavar el hacha. Y así vamos. O sea, entramos a la primera línea y vamos abriendo tripas. Y teniendo en cuenta que, que son tripas grandes, pues lo tenemos todo hecho. Vale, lo de siempre. Nuestros nobles van a sufrir. Ahora más, porque ellos tienen ogro más potentes. Nuestra experiencia está bien, pero yo creo que lo que tenemos que aprovechar es nuestro. O sea. ...pelear todos muy juntitos en la pelota, aprovechar los bufos de nuestro señor, nuestro déspota ogro... ...y a ver si podemos coger los dientes de sable y entrar por la retaguardia... ...para quitarnos los tramperos y poder hacer una carga más o menos decente... ...porque si no, va a pasar no mal, muy mal, ¿vale? este o sea, el 1, este el 3, este el 2, tiene un área brutal, me encanta, vale, un grupo aquí. Vale, perfecto. Ahora bien, cómo nos vamos a colocar con el resto de oros aquí. Vale, esto es un grupo y vale, estos aquí en este lado, bueno, como más frontales ya, exacto. Vale. ¿Llega? Perfecto. Vale, vale, Uf, si tenemos la altura es maravilloso esto. Viene directamente por los dientes de sable. Nosotros necesitamos la altura. Eso sí, podemos luchar nosotros aquí. Venga, venga, venga, venga. Nos dormimos, no nos dormimos, no nos dormimos, dormimos. No nos dormimos, no nos dormimos. Vale. The biggest boss. we go. This way. Vale, vale, vale, vale. Nuestro héroe. Atención. Perfecto. Vale, metemos mucha defensa. vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a meter una aquí, vamos a meter la otra donde Aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, vale perfecto, perfecto, perfecto. Podemos vamos. Como ZZZ, hijo. Puede ser. Eh, ¿por qué bueno. No entiendo no he esta estrategia Bueno, a ver, nuestro señor. Z, Z, todo mal. Bueno, no sé, hay gente que huye no en perfecto, perfectos, seguimos y palanca. ¡Serve safety outers! ¡Killing time! ¡Dead, Get ¡Mansha! Para seguirme esto, out, el resto me da mucho igual. Pero para seguirme me, esto, por favor, o sea, este señor se tiene que morir. Vale, vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale vale, vale, vale. Vale, vale vale, perfecto venga, oye no quejarse de la comida que estamos bastante bien organizados eh no, podéis quejar por eso Vale, vale, eh, dime que se mueren, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser? No, ya estos ya están ultra descolegados No, ya no llegamos. Vale, bueno. Este, está, este señor está corriendo solo ya. Vale, perfecto. Nos llevamos a su héroe. Vale, me sirve. Finalizamos batalla. Perfecto. Puede que tú lo llames victoria, yo lo llamo buena suerte Pues... Bueno, a ver cómo te lo aguento Te hemos pasado por encima chato bueno, perfecto Maravilloso, o sea... Despliegue estratégico brutal La IA medio peripi Es decir, hemos desplegado 89 y ellos 242, nos tenían que haber pasado por encima Y los hemos reventado O sea, hemos perdido 11 Soldados, que seguramente no serán Ni ogros, habrán sido noblars en mitad de la refriega y ya está. Pero es que nos hemos cargado a su héroe y les hemos reventado todo el batallón. No, perfecto. Maravilloso. Ahora vuelves. Uh, estándar de disciplina. Perfecto, liderazgo. Casturado, 70. O sea, <risa> hemos recuperado más gente de la que combatíamos. O sea, hemos, literalmente casi duplicado el ejército. Maravilloso no tiene otro nombre maravilloso vale no y luego ya cargaremos hacia la zona norte contra los ogros o sea contra los ogros contra los ogros y ya está uh. vale traga sangre expuesta avanzada aliada en construcción vale se enemigo contra el ejército vale estándar de disciplina perfecto sobrenombre de Matagros. Vale, vale, vale. El Uy, buen es inminente. Su poder abrirá uh. más grietas, aunque es más débil que antes. Vale. Desde luego, parece que Ursun pierde fuerza. Bueno, vamos a tener que Fortaleza más poderosa, mejor cualquier edificio de asentamiento a nivel 5, ¿vale? Uh, la otra que es la del engaño, espadas de esgrima. Vale, veremos a ver qué, qué conseguimos subir a nivel 5. Yo creo que el más cercano es este. Bueno. Claro, lo que nos falta es dinero. Vale. Bueno, es un primer movimiento, no está mal. Vale, ¿aquí qué podemos subir? ¿En qué nos podemos gastar los dineros? pues bueno, Esto sería poder subir, meter alguno de estos sería maravilloso. No podemos... Ah, porque estamos aquí en modo asedio. Vale. Nada, estos no los cepillamos. Autoresolución, puede ser. ¿Pero perdémoslo? No... Bueno, da igual. No son no ¡Liberal! Done. Me da igual. Vale, perfecto. Ahora... remaster unidades. Vale, vale, vale. Objetivo de coordinación bélica perdido. Bueno. De hecho... Ya que estás por aquí, vamos a tirar otra vez Diplomacia Fauces de sangre vamos, Vale Traque de sangre Coordinación bélica Vale, seleccionar objetivo Vamos a coger este ejército de aquí Vale, perfecto Perfecto, maravilloso vale, a esta gente Uy, un punchón. Vale, Vale, vale, vale tenemos poder como para reventar esta guarnición. Escúchame, es nivel 1, vale. nivel el 14. Luchadores rudimentarios, jinetes de bestia, mejores devoradores, tripas duras y come hombres. Hombre, tripas duras ni tan mal, ¿no? Mana de colmillos. Claro, pero esto es en el área en la que estamos nosotros. Carga continua, luchadores voraces, come hombres, y gigantes, no, no, Vale, pues es que estamos en la situación de siempre, riquezas, rango al reclutar más uno, ojo, eh, ah, vale, vale, no, le metemos dos, perfecto, o sea, me parece maravilloso, vamos a acercarnos aquí, ah, no, bueno, no podemos, claro, a ver, nos acercamos y ya, más cae titán, eso se va a poder subir, pero bueno, vamos a mover rápidamente al diente de oro. Vale, le acercamos por aquí. Nada, nada, es perfecto, es perfecto, perfecto. Nos acercamos aquí a la zona, ahora pegaremos la vuelta y ya está, pero vamos, vamos a limpiar todo eso bastante bien. Aquí ya estamos en más 5, bueno, oye, son progresos. está bien. Caraczor. Nos podemos acercar. Vale, que por lo menos un turno de. Ya atacamos aquí. Sí, además nos viene Genial. Vale. Reclutan unidades. Pues sí, son noblars, son noblars, eh. No le voy a esperar. Pues. Perfecto. Aquí. Bueno, están asediando ya. Uh, roca brillante, colmillos goteantes. Vale, bueno, veremos. Nos interesa, yo creo que nos interesa reventarnos este... Este clan obro y ya a partir de ahí ver cómo nos movemos o a dónde nos movemos. Vale, vale, vale, bastante interesante además. Vale, perfecto. Eh, vamos a gastar dinero. Es, pienso que es una pregunta bastante buena de hacerse. Es que es un problema estar aquí en Pito Sereno y no tener ejército aún. ¿eh? Hay que bajar con alguno de estos dos hasta aquí. Yo creo que llegado a este punto, este ejército. Ok, conquistaremos esto y luego lo movilizamos hacia aquí, hacia el norte. Uh, uh, uh, uh, uh. ¡Qué problemón viene por aquí! Aquí hay que meter un campamento, pero bien grande, ¿eh? Vale. Resolver... Mejorar construcción disponible... Ah, bueno, sí, lo he dicho, lo sabíamos. ¿Este campamento puede reclutar cosas? Sí. Mm, mm, mm, vale, vamos a meter tramperos aquí. Perfecto. ¿Podemos...? Hay uno que es que reduce el mantenimiento del... Eh, eh, bueno, recompensa otros contratos, da no igual... ¿Cuál es el que reduce el coste de mantenimiento? Es que este está bien Este está muy bien, la caja de Noblars Vale, vamos a meter uno a nivel uno Y ya está Vale, ok, nos sirve Nos sirve eh, eh, eh, Sobrenombre disponible de quién Mata ogros Vale eh, Para adelante Vale, que este señor que está poco potente Vale Auxiliar, bueno auxiliar es que tiene todo Nuestro total, experiencia, fuerza del arma Control, también bueno, está bien Vale, ok eh, Mejora avanzada disponible Ah bueno, aquí al sur Sí, esta es ya la que hemos comentado Del control, nos da un poquito igual Puesto avanzada disponible, finalizamos turno. Vale, fin de turno Cerramos Miedo, miedo me da un poquito lo que hemos comentado ¿eh? Ese ejército que viene por ahí Desde el norte pff, A ver si podemos sacar algún cazador O reclutar algo para ir Mier ¿Qué pasa? Suele hacer un guaj Fin a su pacto de acceso militar contigo Oye, feo, ¿no? Vale O, o cae, gracias, supongo Vale, enjambre putrido Y ya está, listo ¿Vale? Disciplina para Ark. Todo está en el tomo uh, uh, uh, uh, de los destinos uh, uh, uh, uh, Las grietas son nuestra oportunidad De llegar a los reinos del caos Ahora sí que me he ganado vale. Mis honorarios Sin embargo, esas grietas son Portales de doble sentido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 Aquí no, aquí no, aquí no. Vale, aquí tenemos un portal Nargel. Valiente prueba de fuego para este ejército de aquí, eh. Vale. Tenemos alguna nueva. Este miedo me da. ¿eh? Miedo me da que nos reviten ese campamento. Y es que viene esta gente para acá ahora. Bueno, literalmente voy a pasar del pico este de los jetis y vamos a bajar todo lo que podamos, eh. tenemos más velocidad. Es que, o sea, literalmente quiero evitar pegarme con esta gente. Quiero evitar pegarme con esta gente. Vale, estos están en marcha también. Perfecto. Vale, pues eso es lo que me voy a mover. Vale, ahora bien. Uf, uf. Vale, vamos a reclutar a, a alguien aquí en pico sereno. ¿Quién tenemos? Déspota o maestro carnicero. Saber de las grandes fauces o saber de las bestias. Pedorro, bailón. Mastodonte. Tiene disciplina. Liderazgo de ataque cuerpo a cuerpo. Hombre, pues este no está mal, ¿eh? Y el saber de las grandes fauces no pinta mal. Vale. Eh, eh, eh. Y déspotas, agresividad, fuerza de arma, gran determinación. Inmune la psicología. Pues esto es una pasada, eh. Remetida, que hace arremetida Que la mira de su bonificación de carga. Vale. Puño de hierro. Acorazado. Vale. Vamos a cogernos el déspota. Para, para ir, entre comillas. Pues, bueno, no, no, no. Vamos a cogernos un mastodonte. Este, el mastodonte. Venga.. Ah, no, no, no, no. Este, que tiene disciplina, me gusta. Que es mucho daño a todo el ejército vamos a meterlo aquí y vamos a hacer aquí aquí aquí aquí va yo vale uh. vale peligro peligro porque además no vamos a tener ningún combate próximo para quedarnos en positivo ¿Cómo está esto? Más 7 Vale, avanzamos poco a poco uh. Vale, oh, vale Vamos a movernos con esto ¿No podemos? No, no podemos Vale Fondos escasos Comercio Presupuesto de autoconstrucción Ah, oh, wow Vale, para... Uf, no me gusta ¿eh? eso Más mil resumen Podemos literalmente pedir de Oye, necesito more dinero chato, chato. Vamos. Exigir pago you. Su poder económico Muy débil Miren Claro, y es como que le pides a cambio No puedo. The boss. Con estos no tengo que Estos están súper lejos. Confederación, no... Fulg... Con estos están un poco... Vale, menos poder sangre. Estos estamos en guerra. Para la sangre, no. Y muerde ojos. También estamos en guerra. Oh... Vale, con esta gente no tenemos comercio. Acuerdo comercial. Es eh, que es eh, amenaza Es que nos quedamos en negativo. eh me, Literalmente creo que me he pegado un tiro en el pie. No tenemos acuerdo comercial porque estamos en guerra, en guerra... ¿Con estos tenemos acuerdo comercial? Eh, nos vendría genial, pero... Con, y con estos también, pero estamos lejísimos. Sí, que no, es que no que creo que no podamos. Oh, qué feo. Señores de las pústulas de Nargel. Claro, pídeles a estos ahora. Oye, vamos a comerciar. Con que ni nos conocemos, pues peor. Vale. Ok, cancelamos ese, ese reclutamiento de gargantúas. Aunque ya tenemos aquí pie para el próximo ejército que saquemos. Vale. Buah, aún así estamos en negativo, tú. Vale, bueno. Nos plantea las cosas de cara a la siguiente fiesta que vayamos a tener. 16, 8.000. Claro, aquí ya puedo poner solo esos 8.000. Que de hecho, plantar esto nos viene maravilloso. Porque aumenta aún el 10% más. O sea, en vez pasa de ser un 8 a un 10%. Vale. No lo saltamos. Fondos escasos, ya lo sabemos. Ok. Saltar notificación. Vale. Y a ver cómo se nos queda esto. Eh, ¿Por qué? Diente de oro. Guarnición del asentamiento. Autoresolución, porque nos vamos. O sea, literalmente no podemos hacer nada contra este señor. ¿Dónde está esto, por cierto? O oh, en la zona norte, norte, norte. Bueno, madre mía. Vale, ok. Vamos a dejar el capítulo este por aquí. Si no me equivoco, ya llevamos nuestro tiempecito, así que. Lo dejamos y nos vemos En el próximo capítulo Y Ya sabéis, recordad, tenéis Todo aquí en la descripción, todo lo que necesitáis Nuestras redes y, bueno Nuestro canal de la plataforma morada, aunque está un poco parado Y también El botón de suscribirse a la taberna Estamos haciendo contenido casi de Casi diario, casi diario De calidad y cada día mejor y Gracias a vuestro apoyo, así que nada, eso es sí todo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós